Bienvenidos a este nuevo video donde voy a explicar cómo hice un sistema de controles de teclado y cómo hice para que las teclas no se repitieran. Empecemos. Antes de empezar con el tutorial debo explicar qué es lo que es el Action Mapping y el Action Mapping. El Action Mapping lo que básicamente define qué teclas van a, se van a usar para que tu personaje se mueva. Se mueva a la izquierda, a la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Eso es lo que hace el Action Mapping. Y también indica qué dirección, que se va a ver más adelante que es, a qué dirección va a ir tu personaje. ¿Listo? Y Action Mapping eh, lo que hace es definir qué teclas vas a usar para que tu personaje haga cierta acción. Por ejemplo, aquí en el juego de Resident Evil... Las acciones de mi personaje, por ejemplo, de apuntar, por decir algo, apuntar o, por ejemplo, disparar. Que esas son acciones que hace el personaje. Por ejemplo, también interactuar sería una acción. Eh, que sé yo, lanzar una granada o abrir una puerta. Listo, esas son acciones. Bueno, entonces ya estamos aquí en este en esta parte del tutorial, yo lo que hice fue todo en el widget, vale eh, tener en cuenta que lo que hice o más bien lo que yo usé fue no sé cómo llamarle esto Input Key Selector que es el que me digamos el que me captura las teclas del, valga la redundancia del teclado y son los que bueno establece las teclas para que mi personaje haga una acción o haga otra cosa y lo que yo hice fue crear dos funciones vamos a centrarnos primeramente en la función esta set axis mapping yo hice unas variables de entrada una es esta el input short que es esto proviene del de los key selector y el que me captura la tecla que se esté pulsando además de otros valores porque esto es una estructura vale y tiene o sea pone aquí eh, otra variable de entrada que es el assignate que es el assignate digamos que va a ser el nombre que va a tener el control por ejemplo si hay un control que tiene la tecla w y w digamos se llama ir hacia adelante pues ese es el nombre de, esa, de ese control, se llama ir hacia adelante, que tiene asignada una tecla que se llama W ¿listo? y el scout pues no es un nombre intuitivo, pero el scout digamos que define la dirección donde va a ir tu personaje, ¿vale? hagamos de cuenta como una especie de plano cartesiano, ¿vale? Eh, donde está el axis positivo, que si es hacia adelante, pues son, digamos, es la dirección positiva donde va el personaje si va hacia atrás en la dirección negativa sería como los valores negativos ¿no? no sé si me hice explicar vale listo entonces vamos a entrar a esta función y qué es lo que yo hago aquí primeramente aquí unos nodos nuevos, nuevos que se llama el Get Input Settings el Get Input Settings lo que hace es tomar todas las configuraciones de todos los controles del teclado si yo voy aquí aquí a, a Edit project settings. Tengo acá y voy a input. Aquí está los, toda la configuración de todos los controles del teclado, ¿vale? Son todas estas. ¿Listo? Al yo tener todas esas configuraciones, saco un nodo que se llama get axis mapping by name y que lo que hace este nodo él toma el nombre de ese de ese control o sea el nombre me hago referencia a este nombre como se llama el control vale toma ese nombre y lo busca digámoslo así dentro de ese array lo meto a un ciclo y que lo que hace esto que cuando yo dentro del widget pulse eh, de, o sea, pulse sobre el case selector o sea vamos a demostrarlo acá cuando yo pulse sobre el key selector, él va a quedar como en un estado de espera, ¿vale? Él que hace, cuando yo pulso clic y se queda en estado de espera, es lo que hace es, el, es ir a este nodo, ¿vale? Elimina la tecla anterior, ¿vale? Entonces cuando está en ese tiempo de espera y yo pulsar W, por decir algo, él lo que hace es ir acá y adiciona esa nueva tecla, ¿vale? Es lo que hace... En ese pedazo, ¿vale? Es lo que toma es la nueva tecla, ¿vale? Aquí le meto en un break porque lo que hace, como dije anteriormente, esto es una estructura y yo lo que necesito es la, el, la tecla en sí, ¿vale? Entonces esa tecla tomo la tecla, se la mando a la, a este nodo que se llama Add Axis Ad Mapping y adiciono a la tecla y la guarda con este nodo. Es lo que hace, ¿vale? Ahora el Action Mapping es prácticamente similar, solo que cambia algunas cositas. Aquí lo que cambia es, el nombre del nodo ya no es Get Axis Mapping, sino Get Action Mapping. Lo mismo, hace el ciclo, eh, elimina la tecla anterior con Remove Action Mapping y luego adiciona la nueva tecla. Es la misma cuestión, ¿vale? Ahora, esas funciones lo que hacen es capturar la tecla, crean el control y ya lo establece allí. Pero, cada vez que se tenga que, digamos, cargar los controles es necesario usar una función que yo hice aquí que cargue toda la configuración de esos controles. Entonces, yo tengo aquí una función que yo creé para que me cargue los controles eh, en función del nombre del control, ¿vale? Entonces él hace aquí lo mismo, obtiene los axis, eh, igual con los action mapping es la misma cosa, obtiene esto, eh, hace un ciclo, carga todas las configuraciones y ya establece la tecla asignada a ese control. Lo mismo para el action mapping, lo que es lo mismo, la misma lógica y ya, no cambia absolutamente casi nada vale aquí tengo un, una variable que es acción que prácticamente es una variable temporal que obtiene eh, esa tecla que está guardada y pues la solamente la carga y listo vale hasta aquí todo bien pero ahora como detecto cuando la tecla está repetida vale entonces qué hago aquí para los axis mappings eh, digamos descompongo esta variable que contiene la tecla y otras variables más la descompongo y saco esta variable que es la que yo necesito, que es la que tiene la tecla entonces aquí yo creé una función que se llama check Repeated, eh, mapping y qué hace esa función, bueno aquí hace un poco de cosas de la configuración de todos esos controles obtienen los nombres de los axis vale y de esa matriz ¿vale? hace un ciclo y obtiene los nombres de los axis mapping y va a corroborar según la tecla o sea según el nombre del control va a corroborar si hay otra tecla que esté repetida entonces de esa configuración de los axis mapping hace una un ciclo perdón y busca dentro de o sea, en el índice, él busca si hay una tecla que esté repetida. Entonces, aquí hago la comparación de la tecla. Entonces digo, bueno, de, la, de esa tecla que tú encontraste una coincidencia, eh, ¿están repetidos? Entonces, si está repetido, si esto es true y está repetido, entonces él me guarda esa tecla nueva. O sea, la nueva que, digamos, va a obtener. Se va a obtener en el momento actual. ¿Vale? ¿Vale? Y la tecla anterior se borra, ¿vale? Y la tecla nueva, ¿vale? La tecla nueva que, que viene, que se va a adicionar, se o mejor dicho, perdón, perdón, perdón, vamos a retomar. bien, La tecla que yo pulse y se encuentra una tecla que esté repetida, ¿vale? en la quita, con este no, la elimina. Y le mete un estado de que no hay ninguna tecla. Es lo que le va a adicionar. Como así. Vamos a, a verlo acá. Miren. Digamos este. Voy a poner aquí. Por decir algo. La, la flecha hacia delan hacia hacia arriba. Vale. Y digamos que en miércoles me, me equivoqué. Y puse aquí también la flecha hacia arriba. Ven. O sea la tecla nueva que le pongo a esta, él hace el ciclo, comprueba si hay una tecla dentro de los axis, si hay una tecla que sea igual, remueve la tecla que, a donde esté repetida y esa tecla que esté repetida pues, pues le asigna digamos un, como un estado de, de nada, o sea que no hay ninguna tecla para ese control ¿vale? listo, eso es lo que hace la función que verifica que si hay un axis que esté repetido ¿vale? ahora para el action mapping difiere un poquitín vale aquí comprueba primeramente si la tecla o sea este es para action mapping si la tecla si es diferente de nom o sea que si que no tienen una tecla sin nada pues si es diferente de nom pues verifica igualmente en la matriz donde están los action mapping y hace un ciclo en reversa vale eh, y verifica si hay una tecla repetida de los action mapping, si hay una tecla repetida eh, bueno comprueba acá obviamente si hay una tecla que esté repetida pues la remueve la elimina y le asigna un estado de que no tiene ninguna tecla asignada eso es solamente lo que hace vale listo ya él verifica la tecla vale verifica la tecla cuando es acción mapping cuando es acción mapping listo qué pasa si solamente tuviéramos esto bueno él en realidad sí funciona vale te comprueba la tecla está repetida te elimina la tecla que esté repetida bueno pero si no tenemos algo que lo compruebe en tiempo real eh, lo más probable es que no, no, te, no te haga nada sino que te lo haga cada vez que entres al juego todas las veces me explico si por ejemplo yo pongo aquí W y pongo aquí W otra vez va a estar las dos teclas iguales o sea W aquí y W acá porque no hay nada que lo esté comprobando si hay una tecla repetida vale entonces cómo yo hago esto con estas mismas funciones que están acá, yo hice aquí un evento customizable y lo llamo con un event ¿vale? no le presten atención a esto solamente si ustedes conectan esto acá es lo que va a hacer comprobar en cada frame del juego si hay teclas repetidas y listo esta función es la misma que está aquí, la mismita, ¿vale? y listo eso es todo no hay más nada que explicar si tienes alguna duda puedes en los comentarios eh, escribirme y bueno esto es todo eh, creo que no hay más que comentar entonces espero que te haya servido mete un like a este vídeo y compártelo al que lo necesite eh, la verdad comparto este vídeo a manera de documentación y a la vez de que no encuentro ningún vídeo que explique esto la verdad he estado buscando en youtube en en internet, en foros y no hay nada que digamos de manera explícita que te explique cómo comprobar cuando hay una tecla que esté repetida. Bueno, te agradezco por ver este video, por quedarte hasta el final y bueno, bendiciones y que tengas éxitos en tus videojuegos.